Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo, lo que vamos a ver es el concepto y algunos ejemplos de familias funcionalmente completas. Una familia funcionalmente completa es un conjunto de puertas o sus correspondientes operadores booleanos por los que o con los que se pueden usar o que son suficientes para expresar cualquier función lógica. Dicho de otra forma, para expresar cualquier tabla de verdad. Y, esta, y, y esto se hace mediante la combinación de sus elementos, de esas puertas, o mediante la combinación de esas expresiones boleanas. Dicho de otra forma, es un conjunto, un subconjunto de, de puertas, o un subconjunto de operaciones, con el cual podemos expresar cualquier función hasta ahora, cuando hemos estado viendo cómo obtener la expresión algebraica de una tabla de verdad, dicho de otra forma, de una función lógica, o a la hora de representar mediante puertas el diagrama de circuitos de, de, de una tabla de verdad, siempre lo hemos hecho utilizando suma de productos o producto de sumas. Para esas expresiones, para ese conjunto de expresiones, lo que necesitamos son simplemente puertas de tipo and, de tipo OR y de tipo NOT. Por tanto, nunca hemos necesitado ninguna puerta que no fuese alguna de estas tres. Así que, eh, sin saberlo, hemos estado utilizando una familia funcionalmente completa, en este caso es la familia de las puertas o operaciones and, OR, NOT pero vamos a ver otras dos familias funcionalmente completas, que sería la familia de las puertas NAND, dicho de otra forma, únicamente utilizando puertas NAND seremos capaces de representar cualquier función lógica, y el de la familia de las puertas NOR, de nuevo, únicamente con puertas NOR también vamos a ser capaces de representar cualquier tabla de verdad. Para poder determinar que esto es así, para poder demostrar que es verdad que únicamente con una puerta NAN, por ejemplo, empezaremos con el caso de la familia del conjunto funcional NAN, que únicamente con puertas NAN puedo expresar cualquier función lógica, me bastaría demostrar si soy capaz de escribir o de, o de expresar una negación, una NOT con una puerta NAN, una AN con una puerta NAN y una OR con una puerta NAN. Si soy capaz de expresar estas tres operaciones cuyo conjunto es un conjunto funcional, eh, completamente funcional, pues si soy capaz de expresar estas tres funciones únicamente con puertas NAND, podré decir que únicamente con puertas NAND puedo eh, implementar, puedo expresar cualquier circuito combinacional. Pues vamos allá, ¿cómo puedo representar una negación únicamente con puertas NAN? Pues si a esta expresión de negación sobre la variable A eh, aplicamos el teorema de idempotencia, acordaros que A por A era igual a A, ese era el teorema de idempotencia, pues si lo aplicamos únicamente a la A, dejando eh, la negación fuera, nos queda esta expresión y esta expresión es una puerta NAND. Es una, es una operación NAND, una variable por otra variable, todo ello negado. Transformados a puertas lógicas, esto nos quedaría que una puerta de negación, una NOT, pues se podría representar como una NAN en la que sus dos entradas es la misma variable. Esto es equivalente, ¿vale? Así que ya hemos demostrado, en un primer paso, que con una puerta NAN podemos representar una negación, una NOT. Continuemos. Y una operación and la podemos representar únicamente con puertas NAN. Vale, fijaros, si hacemos el siguiente conjunto de transformaciones, Aquí, en este primer paso, aplicamos el teorema de involución. El teorema de involución era aquel que me decía que una variable que estaba dos veces negado era igual a no tener negaciones, lo aplicamos al revés, pues cualquier expresión o variable la podemos negar dos veces, que sigue, seguirá siendo la misma expresión. ¿Vale? Pues esto es lo que hemos aplicado en este primer paso. Y ahora cogemos esta parte que si os fijáis, eso ya de por sí es una NAN, y lo único que tenemos es una NAN negada. Y ya hemos visto que una negación la podíamos conseguir aplicando el, te el teorema de idempotencia, repitiendo dos veces la misma, la, la misma entrada, la misma expresión multiplicada y todo ello negado. Entonces, este cuadrado que he marcado, fijaros que son estos, esta misma expresión, de aquí, y lo único que he hecho ha sido aplicar el teorema de idempotencia de de la he repetido dos veces, y esta negación aplica a todas ellas. vale Por pasos, ¿cómo quedaría esto? Pues fijaros, si tengo A por B, ¿eh? esta es la variable, oiga, va. A por B, en el primer paso lo único que he hecho, aquí tengo A por B, ¿vale? Lo primero que he aplicado ha sido tener A, B es una NAN que está negada. Esto es lo que había aplicado en este primer paso. Y en el segundo paso lo que he hecho ha sido sustituir esta negación por una puerta NAN como había visto en la transparencia anterior. Entonces, ¿qué me queda? Esto es equivalente a decir que A por B a través de una operación NAN, todo ello negado, pues me queda de nuevo igual a A por B. ¿Ok? Así que una puerta and la puedo expresar Únicamente con puertas NAND o una expresión algebraica AND la puedo expresar únicamente con expresiones NAND siguiendo esta equivalencia. Así que de momento ya hemos demostrado que puedo implementar o usar únicamente puertas NAND para las NOTS y para las ANDS. Si lo consigo también para las OR, pues ya tendré demostrado que las NAND es un conjunto funcionalmente completo, ya que con, únicamente con ellos puedo expresar cualquier función lógica. Pues vamos allá. De nuevo, el primer paso que aplicaremos de forma algebraica es este de aquí, en el que estamos aplicando la involución. ¿Veis? Aquí he aplicado las dos negaciones, entonces queda la expresión de la misma forma. Aplico involución. Fijaros ahora que lo que hago es, en el segundo paso, coger esta parte de aquí, esta negación que afecta a la suma, es una, es una NOR, entonces en este paso lo que hago, en el siguiente paso, este de, de aquí, lo que hago es aplicar el teorema de De Morgan. Cojo esta negación, la paso dentro para negar la A y para negar la B y aparte cambio la operación. Acordaros que el teorema de Morgan me decía esto, ¿vale? Así, de esta forma, lo que tengo ya es una NAN aquí. Esta, esta operación de negación, perdón, junto con esta operación de multiplicación, ya es una NAN. Lo único que me queda por transformar en puertas NAND. Son estas negaciones de aquí, estos términos de aquí, ha negado y B negado, ¿eh? porque esto de aquí ya es una expresión eh, NAN, ya es una operación NAN. Y ha negado y B negado, con la primera de las demostraciones que hemos hecho, ya hemos visto que aplicando el teorema de idempotencia podía tra transformarlo a una operación NAN. Así que cojo la A, la repito dos veces y dejo toda esa operación negada, la B, la repito dos veces multiplicada y la dejo esa operación negada. ¿vale? Así que ya veo que una operación de OR la puedo expresar únicamente con tres operaciones NAN. Una que tendría aquí, otra que tendría aquí y otra operación que es el conjunto de la NAN, de esta NAN y esta NAN. ¿Vale? Gráficamente, ¿cómo queda todo esto? Pues si partimos de una operación OR ¿eh? Esto sería la operación OR A más B Pues esto lo que hacemos es Primero las, las negamos ¿Ok? Así que me queda una operación NOR de AB, todo ello negado, ¿ok? Eso es lo que tengo aquí, ¿vale? Esta OR, NOR, perdón, que me surge aquí, puedo transformarla por el teorema de De Morgan en una, And de esta forma, ¿vale? Y si os fijáis, esta puerta AN con esta negación es una NAN. Y estas dos negaciones que me han salido aquí son las que puedo transformar con una NAN, con sus entradas conectadas en común a la misma variable, pues en lugar de tener una operación not lo transformo en una operación nan de nuevo. Así que de esta forma me quedaría la A, la B y esto sería lo mismo que tener A más B, ¿vale? Pues ya hemos demostrado que las nan es una operación que me basta para poder eh, construir cualquier tipo de función lógica. ¿Qué pasa con las NOR? ¿Es la NOR una familia funcionalmente completa? Pues lo mismo, tengo que mirar si únicamente con puertas NOR puedo implementar cualquiera de los tres casos. Lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya, ya es análogo a lo que ya hemos visto, lo que con fun sus funciones duales. Ya sabéis que la álgebra de Boole es dual, así que esto nos va a permitir demostrar también el caso de las NORs. Así que aquí lo que aplicamos de nuevo es el teorema de idempotencia. Por tanto, A negado, lo que me, lo, lo puedo transformar en una NOR que tiene su entradas conectadas en común a la misma variable. Eso es, una, eh, eso es una negación. De esta forma podría construir una negación únicamente con puertas NOR. En el caso de la operación de multiplicación, para pasarla únicamente a operaciones de tipo NOR, lo que haríamos sería aplicar primero el teorema de involución aquí, negando dos veces. Una vez que tenemos esto, en el siguiente paso, lo que haría sería a esta parte de la expresión, aplicarle de Morgan, con lo que me quedaría la A negada, la operación cambiada a una suma y la B negada. ¿ok? De esta forma ya tengo la operación NOR aquí, y lo único que me quedaría es aplicar el teorema de idempotencia a la A negada y a la B negada, la regla anterior, para, en este paso, aplicando la idempotencia, obtener dos expresiones de tipo NOR. Así que con tres NORs tendría expresada la operación de multiplicación. ¿Cómo quedaría utilizando puertas? Pues si yo lo que parto es de la expresión A por B, las puertas correspondientes que me quedarían serían pues estas de aquí. Una A negada mediante una puerta NOR, una B negada mediante otra puerta NOR, y luego la puerta NOR final. Esto sería la correspondencia entre puertas, y aquí tendríais la correspondencia entre expresiones algebraicas. Y ya por último, para poder demostrar que la NOR es una familia también, funcionalmente completa, nos quedaría el caso de la suma. En el primer caso, lo que hacemos es aplicar la involución, negando dos veces. Y en el segundo caso, lo único que hacemos es, como ya tenemos aquí esta operación ya es una NOR, solo nos queda negar esa NOR, pues lo que hacemos es repetirlo dos veces aplicando el teorema de I de potencia en este último paso, y de esta forma nos queda una tercera NOR. ¿vale? Así que la operación de suma se puede representar de forma algebraica únicamente con operaciones NOR de esta forma. ¿Cómo sería con puertas lógicas? Pues si lo que tenemos es una puerta OR, a más B, su puertas correspondientes únicamente con puertas NOR quedaría, como veréis ahora a continuación, una puerta NOR y luego esa misma salida de la puerta NOR conectada en común a una segunda puerta NOR, por lo que nos quedaría aquí también A más B, ¿de acuerdo? Así que, de esta forma, hemos demostrado que utilizando únicamente tanto puertas NAN por un lado y puertas NAN, oh, NOR perdón, por el otro, somos capaces de expresar las eh, operaciones negación, NOT, AND y OR. Por tanto, si como NOT, AND y OR era un conjunto funcionalmente completo, hemos demostrado que la NAN es un conjunto funcionalmente completo por sí solo, y la NOR también es un conjunto funcionalmente completo por sí solo. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo lo que veremos es um, aplicar, cómo aplicar, tanto de forma algebraica como de forma gráfica, estas transformaciones. y La aplicación gráfica se conoce con el nombre del método de la burbuja. ¿Vale? Así que no os perdáis el siguiente vídeo.